para la leyenda de la eso? ¿Qué la eso? y es y ¿Qué es es ¿Qué es Saludos a los Troker Go, sonido profesional en tu cara. ¿Qué si yo desde su tierra natal! Sí, sí,